Un joven resultó herido este lunes a manos de desconocidos en medio de asalto registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Víctor Manuel, de 26 años de edad, residente en el sector Hermanas Mirabal de esta localidad, quien recibió impacto de bala en la pierna izquierda. Al ser cuestionado, narra lo sucedido. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Víctor? Te... ¿Víctor? Manuel. ¿Víctor, me puedes narrar qué fue lo que sucedió? No uh, puedo atracarme. Aquí están 500 pesos y uno tiene. ¿Por dónde tú te desplazabas? En la Castilla, por el la escuela. Tú lograste identificarme, puedes decir cómo sucedió todo? Era una. una. como una pasola de esa moderna, Madilla. Blanca. El ando ¿Qué te dijeron cuando te detuvieron? No, que le a todo, yo le di todo y cuando se montó a lo último me dio un tiro. Más o menos, ¿a qué hora ocurrió este hecho? De ese, de, de nueve y media a diez. ¿Tú lograste identificar a tus agresores? Yo no le di, yo, ellos, no me, ellos me dijeron que no me iba a dar ir. Era un morenitos. Eh.